vale, perfecto bien vale eh, el juego consiste en lo siguiente es un juego que vamos a hacer que es de toma de decisiones a ver quién es más rápido entonces vamos a hacer cosas muy sencillas por ejemplo voy a poner y voy a decir hacer jumping jack mirándome, mirándome. <risa> mirándome. Eh, pero así, no, que se vea que está ahí el segundo de Inés, que no está ahí. Venga, ahí, ven, pará, pará, ¿vale? Os digo, por ejemplo, flex, fondo en el suelo, fondo en el suelo, a ver, fondo en el suelo. ¡Flexiones! Ahí, eso, flexiones. No, no, venga, dale. Pero flexiones de verdad, que se note que está ahí el que está en Inés. ¡Una, dos, tres, ¡Venga! Mi rodilla, ni nada, venga, pero por favor, pero esto qué es. Vale, vale. Ahora, igualmente, antes, antes, tú tranquilo que ahí vas a calentar. Fíjate si os van a calentar, que el juego consiste en que, por ejemplo, os pongo yo a decir, venga, por ejemplo, os pongo eh, con las dos manos tocaros la oreja, oreja, tocaros tobillos, rodillas, así. Pues vamos a hacer diferentes cosas de estas, ¿no? Y os voy a decir, por ejemplo, digo, ¡rojo! Y entonces lo que tenéis que hacer es coger el tapón rojo y el que coja de la pareja el tapón rojo tiene derecho a coger la bola. Y entonces tiene que lanzársela al otro y darle. La el balón se lanza con la mano, no se le da una patar balón. Solamente tiene derecho el que coge el tapón. Al coger el tapón ya tiene un punto. Si coge el balón y le da al compañero dos puntos. Si el compañero coge la pelota, los dos puntos son para que haya cogido la pelota. Si sí, el, el compañero puede irse corriendo. Si el otro atraviesa la línea central, gana el otro. Los dos puntos para el otro. ¿Eh? ¡Eh! no ha estado hablando, quiero escucharla, gana el que la ha cogido, dos puntos, ¿de acuerdo? Y si no, si no le das al compañero, pues te queda con un solo punto, ¿lo entendéis? Eh, no vale, no vale coger la bola sin haber cogido el tapón. Y si fallas de tapón, también gana el otro. Siempre es punto para que haga el otro, ¿de acuerdo? Dime, Sara. ¿Estás con mismo, ¿A cuándo es el límite de llave? ¿Si no cuando tiras la pelota. Sí, pero espero que no salga. ¿Eh, enterado. ¿Enterado? Sí, sí. Pues venga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? A ah, ver. Claro. Javi es que ha dicho que estabais frío, que no habéis calentado. Eh, así es que mirarme y jumping. Venga, boca. Venga más rápido, abriendo y cerrando los pies ahí, que se veáis saltando un poco más. Venga rápido, vete. Sentadilla, sentadilla, sentadilla. ¿Mirando para mí, Sí. Eh, todos mirando para mí, sentadilla. Todos mirando a la cámara, sentadilla, venga. Pero oye, ¿quién ha bajado algo? Es que está ahí. Es que habéis presionado la rodilla más abajo, venga, que se vea que soy de Inés. Venga, que está ahí en segundo, ahí, que se vea que está ahí en forma. ¡Azul! Eh, un punto para ti, Carmen. Es que ella ya ha huido, dijo, <risa> pues, sí, así ya. Eh, perdonadme, ¿hay algún daltónico? Porque si no, la hubiéramos facilidad. ¿Eres daltónico? Bueno, venga. Eh, fondo, mirando al compañero, fondo. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, rojo. ¿Puede <risa> comenzar Eso es soldadito, eso soldadito, mirándonos, soldadito, Carmen, que bien lo hace, con salto. ahí está, venga, vamos, o burpi va a ser, venga, vamos, ahí es, es tú, el club de rojo, ahí está, ahí va, vale, vale. Venga. queriendo. que quería? vea ¿Eh? Ahí muy rápido, ¿bien vete? Punto. ¿Hay alguien que haya perdido siempre? Bueno, sí. Quiero que veáis lo fácil que es hacer un juego con cosas recicladas y unos balones que no hace falta que sean nada especial. Vaya, como si es una bola de papel. ¿De acuerdo? Pues venga, ahora, hacemos, hacemos, ah, si me ha olvidado que es lo divertido esto, vamos a hacerlo otra vez, venga. Eh, nos tocamos la parte del cuerpo que yo diga, venga. Preparado, eh, no, pero mirando al baño, mirando al baño. Tobillo, rodilla, tobillo, rodilla, oreja, cadera. ¿Ya sabéis dónde está la cadera? Por favor, a su sitio, que es más abajo, que me ha más abajo. Tobillo, rodilla, oreja, cadera, tobillo, rodilla, cabeza, oreja, ojo, nariz, tobillo, rodilla, oreja, rodilla, blanco. a gustar este juego, por favor, los balones los dejáis donde están y los tapones y volvéis aquí, en grupos de cinco personas, los tapones los lleváis cada uno a su sitio y las balas las dejáis, grupos de 5. Eh, pues no lo sé. Recibí, pero creo que lo intenté y no te valía todavía. ¿Cómo que no? Lo probé. Ya me pude haber traído.